¿Qué opina usted sobre el proceso de reorganización del PLD? Háganos el feedback, 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp Así es que en el camino le leeremos su opinión O le leeremos su respuesta a esta pregunta Así es que Vamos a ver si mantenemos ¿verdad? el contacto como siempre con ustedes Muy bien le parece su cafecito y disfrute de él claro, mientras desarrollamos este, este programa. ¿Qué les parece? Muy bien, señor. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana analizará este lunes la reorganización del partido. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se reunirá hoy lunes para dar seguimiento a los pasos con mira a la reorganización partidaria cuya dirigencia coordina las tareas de validación de los organismos y el uso de la plataforma digital de registro de miembros. El encuentro se realizará a partir de las 10 de la mañana en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional, aprovechando su amplitud para un encuentro con el debido distanciamiento recomendado por las autoridades sanitarias como prevención de la COVID-19. En una nota de prensa, el partido señaló que tiene pendiente la elección de los subsecretarios y subsecretarias de sus órganos de trabajo, cuyos aspirantes en esa oportunidad responderán al perfil requerido para desempeñar dichas funciones. Bueno, Francis, adelante. Vamos a ver qué tú opinas de esta noticia acerca de la reorganización. Parece que la noticia hay que aclarar un poquito. Sí. Porque entendía que ellos estaban en reorganización hace meses. Sí, Exacto. Sí, sí. Lo, lo, lo que, que dice que la información re... es la continuación de ese proceso, no ah. que vamos a comenzar ahora, ¿me entiendes? Ya. Eh, eh, ya ahí. me traía consigo, si era un nuevo resurgir, Exacto. digo, bueno, pues se va, van a votar dos o tres de lo que hemos visto hasta la fecha. Ya. Bien, adelante. Fíjate, para mí, de forma objetiva, debo ver bien, que las organizaciones del sistema democrático de la República Dominicana, luego de una situación como la que ha tenido el PLD, que yo la llamo una, una vía al revés, y que viene de un proceso estrepitoso de caída, nunca antes visto, así como ascendió al poder en aquel 96 de esa misma forma, en manos de Danilo Medina y sus objetivos de grupo, no del PLD como organización, porque siempre he dicho que actuaron solamente utilizando la infraestructura como las siglas, ese grupito, el único original era Danilo en ese grupito, pero después José Ramón y todo lo que aparecieron después que ganó Danilo, no era parte de esa infraestructura política yo creo en que deben restablecer mecanismos de entusiasmo para su organización a pesar de ¿sabe por qué? porque son necesarios los partidos en el sistema democrático y viendo lo que está pasando en la región, en América Latina y cercano aquí, en Haití somos quizás la meca de la, de la estabilidad económica, a pesar de la pandemia, a pesar de los desvaríos que, hay, que hemos tenido aquí, a lo que nos llevó el propio PLD en su momento. Ellos requieren de, de fajarse a pensar, ¿verdad?, y reinventarse a sí mismos por el bien del sistema democrático, no para que desaparezca, porque sería insensato un político como yo Pensar que destruido es que están bien. Pues fíjense que no. Qué bueno que, que aireen o se refresquen y también piensen en salir de algunos individuos que solamente han ido a aprovecharse al partido, a su partido, y que le han causado tanto del divino, del divino daño al partido y al país. Eso... Yo creo que le debe servir de experiencia, y como he dicho, una caída estrepitosa como nunca nadie ha visto a un partido que de ser del partido más poderoso, solo en, en, en meses se fuera a la deriva, como nadie nunca antes ha visto. Porque tú puedes venir decayendo elecciones tras elecciones, ir perdiendo diputados, senadores, la misma presidencia, pero perder la presidencia, perder la mayoría en el Senado, perder tantos diputados y perder también la hegemonía en, los, en las alcaldías del país, te dice a ti que anda algo mal en ese partido. Por lo pronto, veremos cuáles serían las fórmulas que reactiven el entusiasmo de una población que ha quedado un poco timada con las acciones que llevó a cabo ese partido en el gobierno, sobre todo al final, sobre todo al final. Sería lo interesante y lo de analizar si ellos alcanzan, refrescarse y resurgir, porque en estos momentos lo vemos que está en sus peores tiempos. Bien, gracias, Francia. Adelante, Yerian Antiguo. Miren... Eh, nosotros que hemos hecho trabajos de investigación relativos a los diferentes acontecimientos electorales de la República Dominicana y no tengo ahora aquí eh, esos datos a mano, los tengo en la oficina pero mañana o más adelante en el programa podría mostrárselo para que ustedes vean que en la República Dominicana se han dado fenómenos y el primer fenómeno de esa naturaleza aunque un, en una ocasión o en varias ocasiones el Partido Reformista llegó a, a, a ganar las elecciones de manera abrumadora en, en, en todos los, los aspectos, tanto a nivel congresional como presidencial y también municipal, y también llegó a perderlo de esa manera. Eh, lo mismo sucedió en el año 1998. ¿Qué resulta? Eh, Peña Gómez, que había sido un gran líder de masas de la República Dominicana, que fue vilmente atacado, vilmente maltratado por la sociedad, esto dirigido naturalmente por un grupo de, de malvados que dirigían, eh, que dirigen todavía este país, incluyendo el señor Vincho Castillo, y ante la muerte de Peña Gómez, la sociedad... Yo, sabe lo que es si Yo creo que tú tuviste tu oportunidad para hablar. Respeta un poquito la. No, por es que yo no. no, te no es que el, el, el vocabulario de, de. El que tú utilizas frente a un hombre que nadie, solamente ya, ya en la antigua, en el país le ha cogido con que un malvado. Bueno, pues entonces. Yo, eh, quisiera no, que, yo te pido que, por favor, por mi presencia aquí, me respete un poquito. Miren, ese, esa, ese. Yo no quisiera ni siquiera utilizar el término. Que es, que auto... tú, es que, parece que tú, tú nada más te quedaste fue, parece, viendo las historias de, de, del director de acento que fue colocado pero... ahí por Nani Salazar para, para tratar de buscar mecanismos de destruir la imagen inmoral de los binchos como dicen. Pero bien, mira, lo importante es. Se de quedó esto... buscando solamente en ese libro. Francis, bien. mira, lo importante... No, importan... no, tú sigue, pero respeta un poquito la, la, la, la, la, la haz distancia, te lo pido. Porque es tú eres que, un profesional y un hombre, un sí. comunicador, no puedes usar. Yo nunca he utilizado contra Danilo, ni pero contra nadie, no soy, pero escúchame. Yo no soy Danilo. No, no, pero yo soy nunca hijo he de Danilo, mira, la familia de Danilo. No soy, nunca he usado va, va, mala palabra para referirme a ningún político del orden nacional. Nunca, y he dicho todo lo que he querido, respetando siempre Bien. los aspectos peyorativos porque no es como tú dices. En Bien. el país todo el mundo tiene un referente y nadie ni ustedes han podido lograr de destrozar esa imagen. Bien, Bien miren, eh, retomando, sí. eh, yo debo hacer la advertencia aquí que yo no voy a dejar de decir lo que pienso porque eso vaya a molestar a un compañero, a un amigo o a alguna familia de, la, de San Francisco de Macorís. Eso no va a pasar, conmigo no. No, no, no, no. no, Si yo entiendo que Vincho Castillo, y lo voy a repetir hasta la saciedad, ha sido una persona de triste... Pues, pues mira, eh, eh, espérate, déjame yo dejarte con tu basura bien, bien, bien. En, en, en, frente a, al televisor. porque no voy a permitir que tú me... Y volviendo entonces al análisis, porque ese es el problema, la intolerancia, yo tengo bueno, mi... Yo... si tú sigues insultando, yo no te voy a permitir que tú insultes. A quien yo entiendo no se merece bueno. eso de ti ni de nada. Bueno en el año 1998 la sociedad dominicana luego de entender de haberse dado cuenta que habían cometido un error con Peña Gómez <ríe> y no me va a dejar terminar el comentario pero bien, bien estoy tratando de concentrarme Francis si tú me permitieras eh, por favor a la producción porque es que ese es mi punto de vista y yo aquí no estoy ofendiendo a nadie yo estoy diciendo lo que pienso y los datos históricos están ahí y, y ya, Ninguno. Era él por algo que no me pudo concentrar con él voceando desde afuera. Pues quédate aquí, entonces ven y... y, y, y, y ¿Verdad? Bien. Se tiene que ir a la Con relación a, a esto, eh, repito, no, no pude concentrar, no puedo concentrarme. En el año 1998, el, el dominicano recuerda que el país votó abrumadoramente por el PRD. Oigan esto, señores, y a mí me gustaría que la gente lo investigue como una especie de recompensa porque se habían dado cuenta ante la muerte, que fue en mayo, del, creo que del 98, no, no recuerdo bien la oh. fecha de, de, de muerte de, de Peña Gómez, y entonces luego vota el país entero por, por, por el PRD, que era el partido de Peña Gómez, como una especie de mea culpa. 29 de 30 y, creo que era 31 provincias que había en ese momento. Fue abrumador. Y luego entonces la presidencia... De Ahí la República. El único senador que sacó el PLD era, fue José Tomás. Sí el, sí, el único. O sea, fue abrumadora la victoria del PRD en ese momento. Fue un fenómeno. Pero igual también, entonces, la presidencia de Hipólito Mejía, que aunque no llegó al 50% más uno, Danilo le entregó prácticamente ya, eh, eh, se rindió. Y fue una, una actitud correcta. Con relación a todo esto. Ese favor se lo están pagando ahora. Sí, exactamente. Qué bueno, qué bueno que los partidos políticos, no, sea, no el PLD, puede ser cualquiera, se renueven, y que, porque esto es lo que fortalece la democracia. La gente no se imagina lo que es eh, debilitar el, el, el sistema de partido. Como veo mucha gente ahí apostando, incluso muchos comunicadores apostando a que se debilite el sistema de partido y que entonces no sé cómo, cómo que vamos a llevar los candidatos, que ahí es donde está lo peligroso. Cuando se debilita el sistema de partido, se corre el riesgo de que surjan di, dictaduras de que surjan dictadura, incluso eh, hace varios eh, meses salió aquí en la República Dominicana un estudio de que el 68% de los dominicanos no le importa si el gobierno es dictatorial siempre y cuando resuelva. Oye esa mañana, el 68% según ese estudio de los dominicanos no le importa si es un gobierno dictatorial siempre y cuando resuelva. Y eso es peligroso, porque eh, si hay un elemento importante, si hay un derecho fundamental e importante es el derecho a la libertad, ¿verdad? Tanto de tránsito como de expresión. Y entonces, eh, es bueno felicitar y destacar que los partidos políticos se renueven, ¿verdad?, porque esto fortalece la democracia. Ahora bien, un consejo a la gente del PLD, que se lo vengo dando desde el principio. Si ustedes no salen de ese grupo de dinosaurios que tienen ahí, que no sueltan, no van para ningún lado en ningún momento. O sea, aquí hay gente que se creen dueños de los pueblos, incluyendo aquí en la provincia de Duarte y en San Francisco de Macorís, se creen dueños de los partidos, se creen dueños de los pueblos, pero igual sucede con otros partidos. Es el caso, por ejemplo, de la propia fuerza del pueblo. Yo considero que Leonel es uno de los hombres más uno de los hombres más brillantes, no el más, como mucha gente, uno de los hombres más brillantes y uno de los mejores activos políticos de la República Dominicana en el caso de leonel Fernández. Caramba, Leonel, pero ya usted tiene 12 años, Después fue 12 años presidente de este país, ¿qué usted tiene para ofrecerle al país? que no hizo en 12 años, ocho de ellos de manera consecutiva. Creo que los verdaderos líderes deben promover el liderazgo interno de sus partidos y que esto se refleje en la sociedad. Es decir, que perfectamente dentro del PLD... Dile eh, eso a Balaguer. Sí, pero Balaguer era otra época. Ah, Balaguer era otra época. Eh, ya estamos en tiempos modernos. Yo creo que ya los políticos pueden promover el liderazgo bueno, interno. Y, mira... Los políticos nos sueltan muy fácil. Mira, a mí lo que me llama la atención de esta noticia del PLD es que ojalá y eso fuera una actividad sincera, honesta en el sentido de que el partido, que es necesario, lamentablemente nosotros no hemos abandonado ni vamos a abandonar por muchos años más el sistema de partido, a pesar de que en el mundo se está dando un movimiento, hace ya mucho que viene hablándose de la tercera ola, es decir, la participación directa de la ciudadanía en el plano político. Se hace a través de, de, de, de pequeños eh, movimientos, eh, movimientos exacto, pequeños partidos o movimientos que llevan una, una propuesta política a una posición electiva. Nosotros, eh, lamentablemente, no hemos llegado a ese nivel en que el, el ciudadano se pueda presentar y que la gente lo acoja sin necesidad de que esté ligado a un partido importante. Fíjense que, por ejemplo, la razón por la que un candidato como Guillermo Moreno no ha llegado más que a... ¿Cuánto es que tiene, Yerian? Tú que lleves a... Uno eh, punto, 1 punto, punto okay. Entonces no Ok. Entonces, en gran medida es porque no está sustentado por un partido grande. Si ese muchacho tuviera sustentado en el PRD, en el PRM, en el PLD, en el PLD o en la misma fuerza del pueblo, otra cosa fuera. Entonces, eso, eso, Pero eso también tiene que ver su discurso. Mucha, no conecta con mucha población y te voy a dar un dato. Él se olvida de una El cosa. El de él no lo no lo permite. A veces aparece agresivo con la con la misma eh, fórmula de los grupos reaccionarios de aquí de este país eh, de izquierda, que sé yo qué, pero no conecta porque está en un sector político de derecha. Lo que pasa es que él, él olvida que en una nación como esta, tan abigarrada, donde hay tanto protagonismo, tú tienes obligatoriamente que pactar para poder llegar a las posiciones. Eso hizo eso hizo Lionel. Y fue la única, el único, la única eh, fórmula posible para que el PLD se sacudiera de su condición de, de, de tercerón fue precisamente eso, llegar ¿Tú, a acuerdo y ¿tú ¿Has visto lo que está pasando aquí en Junta de Vecinos? ¿Cómo así? Bueno, la Junta de Vecinos de los Maestros, uh -huh. que el amigo Bedoya llamó, que el otro grupo nos invitó, yo decidí no asistir a la toma de posesión de la nueva directiva de otra junta que se dio ahí, uh -huh. que era una diferencia entre ellos mismos. Uh -huh. Dividieron. Yeah. Hasta en eso te das cuenta claro. que se mueven intereses de grupos que son beligerantes y que no, no se adaptan a la permanencia bajo un sistema. Entonces, bueno, ellos mismos crearon su propia junta de vecinos. Es lógico que quien vea... En el mismo sector hay dos juntas de vecinos, por lo que entiendo. Eh, es lógico pensar que aquel partido que le ha dado a la República Dominicana años de gloria eh, y que ha sido, ha estado ligado, independientemente de lo que la gente diga por ahí, los partidos políticos y los políticos generan amor y odio. Uh -huh. Eso pasa con Vincho Castillo, eso pasa con Leonel Fernández, eso pasó con Juan Bosch, eso pasó con Balaguer. Aquí donde estamos, por ejemplo, yo tengo un criterio de Balaguer que no lo comparte Francis. Estamos hablando de odio y amor. Y eso es lo que generan esos grandes líderes. Eh, entonces, yo lo que pienso es que un partido que ha estado ligado al desarrollo de la República Dominicana, mire, querramos o no, aunque hay mucha gente por ahí que cuando escucha esta expresión que yo estoy diciendo... se No, lo que quieren cultura. es destrucción y desaparición. Si sí, no, y creen que el PLD... Óyeme, óyeme no, no tres, fácil, no. tres propuestas políticas han hecho este país. Trujillo, Balaguer y el PLD, con Lionel y con Danilo. Porque el gobierno de Danilo se fue a la porra en los últimos años. No a principio. ¿eh? O sea, eso hay que tenerlo muy claro. El primer periodo de Danilo fue totalmente diferente al segundo. Hizo el teleférico. Sí, no, pero pero pero espérate. No, déjame decirte una vaina. Mantener 20 años la, la estabilidad macroeconómica de una nación donde todas las economías, espérate, todas las economías se derrumbaban a su alrededor. El eso es una tipo, obra. El, oye, eso es una obra que la gente tiene que entender. Con que no tú, tú hiciste un cuento aquí Ajá. de la madre de del fenecido Facundo Cabral, ah, sí. el poeta. Sí. Cuando Menem le presentó a su madre, no, no, es digo, Facundo, Menem conoció Facundo. A, su, a la madre de Facundo y le dice: Señora, sí, qué sí, placer. Sí, estamos qué, a la orden. ¿Qué, ¿Qué podés hacer por usted? Dice: Con que no me jodas es suficiente. suficiente. <risa> es decir, le contestó inmediatamente: <risa> sí. eh, Con que me, no me jodas es. Es decir, cuando Leonel recupera la crisis 2004, que solamente en la transición del 50 bajó a, 30, a 27 o 28 pesos por dólar, ¿lo recuerdan? Sí, sí, se puso bastante Estabilizando así la confianza y a partir de ahí la inversión extranjera se duplicó en 2000. La recibió el, el Banco Central, lo recibió el gobierno de Leonel y del PLD. Menos tanto punto. Sí. Vacío. Utilizaron todos. Entonces, el PLD restableció la reserva. Estableció entonces la capacidad de, de dólares. Y todo eso fue el equipo económico formado por Valdez Alvisus, de la cual ningún gobernante ha podido desprenderse. Sí, se hace. Porque la verdad es bueno. que Danilo lo que hizo fue no joder... Con, con Valdez Alviso, sí. para que le mantuvieran esa parte, esa macroeconomía, esa macroeconomía sí. en la forma que Miren, la que la mantuvieron. Yo pienso que eh, el PLD es un partido importante del sistema y hay que aplaudir el hecho de que su reorganización pueda mantener Una esa, diputada esa, renunció también. Esa, uni, esa, ...esa unidad política como un partido importante del sistema. El PLD tiene mucha experiencia ya que darle a la nación... Por eso es bueno lo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Ojalá sea sincera. Ojalá y se remose de de, de, realmente. O, ojalá y quienes lo tienen ahora eh, eh, eh, prisionero, lo suelten y dejen que el partido, porque hay mucha gente buena todavía en el país. aire, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, esa, mira, o sea, esa, yo... ese patern, ese, esa paternidad, eh, de hoy, Danilo, no le hace bien al país. Hoy, hoy salió en el periódico... Pero bueno, uno de sus dirigentes más importantes y ahora su presidente. Hoy salió en el periódico Listín Diario, creo que vi, a Margarita como, como la opción 24. Yo no sé de dónde, de qué litoral viene, pero en el proceso de... ¿Cómo 24? Explícame. 2024. Ah, ya, ya, 2024. Es decir, eh, no sé de dónde viene, pero como que contrasta este llamado general de continuar la reestructuración a... Inmediatamente un alguien mandar a la luz pública como esperanza del 24 para el PLD a Margarita. Sí, lo bueno. que pasa es que Margarita está dentro de los siete candidatos del PLD. Yo entiendo que de los candidatos es presidenciales ¿Sosotros? estaría ¿Dominguez Brito? Eh, Domínguez Brito. Abel. Eh, Abel Martínez, y yo creo que de el todos. Siempre, el amigo tuyo, el que siempre ha pilado que uno. Amarante Vare no se... está no, también. Ay, no. ay señores, a propósito, se, le, se murió el, el padre de, de, él, de Amarante el, el fin de semana. Miren. Eh, mi amigo Amarante Vare, caramba. Respecto de, de los candidatos amigo, del PLD, lindo, sí. eh, yo entiendo que los dos principales candidatos de esa sí. organización política deben ser Abel Martínez en primer lugar. Incluso yo lo, yo lo colocaría por encima de Margarita. ¿Por qué? ¿A quién? A Abel Martínez, porque Abel Martínez... A mí no me gusta Abel por prepotente y altanero. No, me, bueno, no eh, vas, eh, claro, pero fíjate, fíjate tú que esa es una percepción particular que claro. tú tienes, pero Santiago no piensa como tú, porque no, no, Santiago bien. ha votado por él en dos ocasiones. En el porque peor momento, resuelto. eso no quiere decir que no sea buen gerente. Claro. Yo lo que digo es que es altanero y prepotente, bueno, y se eso. ve en la manera en cómo él maneja cosas que no tienen ni siquiera que ver con la pero política. Pero para que tú veas que esa es una percepción, de, eh, por ejemplo, particular, porque Santiago votó mayoritariamente en el peor momento del PLD. En cambio, contrario a él, oye esto, para, con el perdón tuyo, contrario a él es Domínguez Brito, pero entonces Domínguez Brito es autoritario. Entonces, imagínate tú. Brito eh, pero también, si te ponen a Margarita, tú dirás, que pienso, bueno, que Margarita es muy media Brito media es contentona. Autoritario. Sí, es eh, autoritario eh, Amado. Pero, Domíngue, pero si te ponen ser. a Margarita, entonces tú dirás, bueno, es que, es que contentona porque se montó en la cola de un motor. No, la cuestión es... Esa entonces, es la mujer entonces, de mi líder, pero, pero, <ríe> pero. Eh, yo entiendo que si el PLD hace una renovación interna... ¿Verdad? Y que eso se proyecte hacia afuera con gente nueva, con caras nuevas, incluso... Déjeme preguntarle una Abel. cosa a ustedes dos. ¿Estará esta nación preparada para una mujer presidente? Está llegando la. Sí, está llegando, llegando la hora. Sí, yo entiendo que sí. Puede ser. Pero no para el pero 24. Para el 24, sí. no, para el 24 no. Todavía. Sea, pues no lo está, todavía. Mira, la, la parte de, de, no me de me la mujer... la mismo mira, la, cerca, la, pero no gran lo la, no la formación política, ella supera a muchas mujeres información política y eh, no, me no refiero te por ahí vete no, por, no, por, lo, por lo que por, lo lo que, que, por el machismo la de las mismas mujeres pero claro de las mismas mujeres claro, yo ay, lo ay, sé no, mamá, no, no, cuando yo sé espérate espérate pero te voy a decir otra cosa amado a muchas amigas mías mi saludo a ellas que ya sabe a quién es el otro dice hay que matarle el macho que tienen dentro mi sí. mamá decía, en su gallina que Entonces, mi gallo están en la calle. Sí, Pero fíjate, una hay una parte de esa que yo creo que como hombre, como, como político, debemos airar de que el pueblo socialice en su interior lo que significa una mujer en la casa. Me refiero a la que es eh, administradora, a la que está pendiente de los muchachos, a la que la economía de la casa, por más pequeñita que sea, resuelve. Mm. Eso solamente existe en la mentalidad de las mujeres, los hombres no, no tenemos. Entonces con este episodio que ha vivido la República Dominicana, de nosotros los hombres, de la política. Mira, a mí me, a mí me preocupa lo que, de, que decretó en el Ecuador el presidente nuevo, reducción de los salarios, le va a pedir al Congreso que reduzca, y está en los salarios el problema. Está en que si tú tienes un político que tiene su salario preestablecido, llegó ahí sabiendo que eso es lo que se gana, que ese no utilice su influencia para ganar coimas, para ganar eh, claro. prebendas, y que, y, que, y que cumpla con su trabajo, basta. Eso es un populismo. Eso para mí es un populismo. Sí, claro, es un populismo. Es decir, para... que si seguimos, eh, queremos esto, queremos lo otro, y no nos ponemos como país a empezar a construir la conciencia ciudadana del país que deseamos y la conciencia ciudadana que se transmita al que nos quiere representar, porque hay muchos que van a votar por nosotros, que no se interesan por participar en la política, pero sí le dan un voto de confianza a los políticos. Cuando invierten, cuando le dan una, una ayuda para la campaña, nosotros tenemos que construir el estilo de gobierno o de comportamiento que deben tener los, los, los, los funcionarios. No están en salario, Miren, pero la honestidad y sí. la fórmula de administrar, a pesar en la precariedad de las mujeres, eso tiene que tener una especie de, de sentido para ir construyendo la posibilidad de que haya... Mira, Estados Unidos tiene una vicepresidenta, aquí sí. tenemos vicepresidenta ya por años, que creo que es los primeros indicios de que puede transformarse. Cristina Kirchner, es una tremenda, sí. o fue ha sido una tremenda. Sí, sí. Es decir, Ángela Márquez. En el caso de Brasil también, con Dietmar En el caso de Brasil. Sí, usted que usted la fue sacaron que fue la, por la una sacaron. travesura de, del partido de izquierda, que siempre tuvo, ha tenido cuatro presidentes y todo ha sido destituyendo al que está, vía Congreso. Sí. miren, con, bueno. con relación a esto, yo le voy a dar un consejo a la... A la por lo menos aquí en San Francisco, que es donde yo uh -huh. eh, eh, conozco, por ejemplo, las estructuras partidarias, eh, aquí hay varias familias del PLD que si no sueltan y no ponen delante ¿verdad? a gente joven, gente con un discurso diferente, están, eh, en buen término dominicano, fritos. Aquí hay un grupo de gente que quieren controlar los partidos políticos y primero no hablan, no son cercanos al pueblo, ya no lo son porque se endiosaron no son cercanos al pueblo y lamentablemente la gente o esta sociedad actual no los quiere y tienen que entender eso. El, el hombre tiene que entender cuando ya la mujer no lo quiere y la mujer tiene que entender cuando el hombre no lo quiere y usted tiene que darse cuenta cuáles son los síntomas, ¿verdad? Y la sociedad aquí no los quiso a ustedes. Y entonces ya tienen que comenzar a entender que deben colocar gente delante, ¿verdad? Y impulsar gente, un nuevo liderazgo. Si ustedes creen que ustedes van a seguir con el mismo cuento de que hay que votar por ustedes, por ejemplo, a futuro, porque ustedes son ustedes, se equivocaron, porque las sociedades van cambiando, ya la sociedad tiene demasiado acceso a la información. Y entonces aquí hay un, aquí hay un, un par de familias que tienen al PLD, Secuestrado no y era, solamente. Te la di son. Pero Lo digo. No, pues, yo, ustedes saben, ustedes saben cómo soy yo. Aquí están los núñez y están los antiguos. Pues pero la ese verdad. Es tu, ese es tu tío. Pues, sí, pero es mi yo tío, mi tengo tío, que decírselo. Por ejemplo, a Juanito, yo siempre le dije: usted tiene que permitirle a la juventud que pase dentro de ese partido. Porque es que, es que, es que ustedes ya. Eh, eh, ¿Qué edad no, te puede no tener, este Juanito? Muchacho, ¿70, 80 este años muchacho ya? que nació ayer y ahora quiere venir a decirme cómo no, yo tengo que No, lo que, que pasa política. es que ellos saben que, el, que el sistema que, que se implementó... Muchacho que nació ayer y ahora quiere venir a decirme cómo yo tengo que hacer política. Un hombre apoya que está... a Bullo y a su hermano. Eh, no. no, ajá, pero por ejemplo, ahí está Bullo que todavía está joven, ¿verdad? Y que tiene eh, eh, mucha empatía con la sociedad. Tú no sabes eh... que yo he visto el diablo. Yo pero no, el diablo. porque <ríe> ellos, ellos deben <ríe> estar ahí como columnas Óyeme esto, ellos deben estar ahí como columna, pero tienen que soltar, por ejemplo, que este muchacho que viene a este programa es Fermín Sánchez Fermín, ¿Qué? Fermín Sánchez, aludo, que es un gran profesional ¿Cómo tú no coges a ese muchacho y lo impulsa? Porque eso es lo que hacen los verdaderos líderes Usted ve el talento de la juventud y lo trae para donde usted y Así entonces es. lo impulsa, porque eso fue lo que hizo Balaguer con Lionel No vamos a olvidar de la historia, eso fue lo que hizo Balaguer con Lionel, Balaguer, Balaguer vio en este muchachito joven, mucho talento, que no. lo tenía en su momento, y es brillante Lionel y dijo, me voy con Lionel bueno, Juan claro, Bosch lo llamó... Un era, para paso, en bruto. era para trancarle el paso. Era para trancarle el paso a Balaguer... A, a, a una a mina Piñagó. de oro lo llamó Juan Bosch a Lionel. ¿Sí? Porque hay que decirlo. ¿Oíste? Juan Bosch llamó a Lionel una mina de oro en sí, ese momento. Pero Balaguer realmente en, en, en, en, en, lo, en lo profundo... Pulió, pulió la, pulió realmente la piedra. él apoyó a Lionel. Apoyó a Lionel para trancarle el paso ¿Cómo a Balaguer, ¿Eh? a, ¿Cómo a que Balaguer? Gómez. Oye, oye, oye. Bosch descubrió la mina de oro, ¿verdad? Sí. Y Balaguer pulió lo, la mina. Lo pulió, ¿verdad? <ríe> bueno. Eh, está todo bueno. Sí. Pero qué bueno que los partidos se renueven, ¿verdad? Que haya, Porque se fortalece la democracia, sí. aunque mucha gente ahora no lo entiende. Y lo, y lo básico es eso, fortalecimiento de la democracia, el ejercicio y comportamiento claro. hacia lo, de los partidos hacia adentro y hacia afuera. Es lo sí. que eh, sintoniza con la población en un momento determinado de la vida pública nacional. Yo quisiera invitar a la juventud a hacer política, pero no me claro. atrevo. ¿Por qué Oigan no? esto, ¿por qué? Porque aquí, lo que hemos visto, aquí cualquier persona, a un, a un político a un aspirante a político, sí. le llama ladrón. Oye, me le destruye su moral sí. Y aquí en este país no pasa nada Por eso yo no yo no trabajo con política no, y también, Por sí, eso, si eh, se que invita a mí, la que política Quiero ser regidor, nada de eso mira, Porque aquí Y aquí si, el que tú menos piensas Viene y te destruye tu moral Destruye todo lo que tú has construido, tu familia Y, ¿hmm? y, y aquí nada no pasa Y muchas nada. veces Si tú, no, no. si tú tratas de construir en un joven eh, Ser político Que no sea con las cosas que queremos cambiar, porque muchos también van, porque van a, económicamente a mejorar sus vidas. Su, su vida, sí, así. Entonces, bueno. si lo piensan así y no en función de su salario, que es lo que entendemos está establecido para el servidor público, hay problemas. Continuaremos con la misma